Pablo Damos, ya por fin estoy aquí después de tanto. Que Mialan, qué bueno que regresas, carnal, y qué bueno que eres el primero en conectarte, porque ya me urge seguir sacando los traumas que traigo. F. Contreras 316, dice. Hola Pablo, acá a la dosis niner en Twitch. Que carnal, F Contreras, este, sí, la dosis niner, pero por Twitch esta vez. Ya saben que aquí andamos. Ah, qué chido que vinieron, la neta es que... Este, todavía sigo muy decepcionado, traumado, no, no, no, no sé, no me hallo y ha estado triste la situación. No, fue después de esta derrota contra los cardenales que la neta sí me... Sí me, sí me sacudió, yo, yo veía todo muy probable que podíamos ganar y fue un juego... Horrible. Alan Scribble, bajo 17. Dice, feo como perdieron esos Rams, ¿verdad? Pobre del equipo que tenga que enfrentar los enojados esta semana, XDXD. XD. <ríe> Ahí te encargo, porque aparte pues, perdieron contra los titanes que son un trabucote, Iván. Que volan, ya vimos que sin Derrick Henry no pasó gran cosa y vienen enojados y traen a Von Miller. Antonio Sol, <ríe> dice: Hola Pablo, qué onda, Antonio, suscriptor, ¿cómo estás, carnal? Go Niners, Go Niners, este. Pues bueno, vamos a empezar, vamos a jugar el juego. Debo decirles que voy a... He estado pensando la estrategia que voy a utilizar hoy. Voy a utilizar una estrategia que creo yo que es como debería de jugarle San Francisco a los Rams. Si es que queremos tener alguna posibilidad de ganar el, el, el domingo, el lunes por la noche. Yo creo que Shanahan ya se tiene que quitar de cosas. Y si va a empezar a, a, a improvisar, pues que improvise chido. Voy a utilizar la estrategia que utilizó en la pretemporada. A ver si me funciona. Pero bueno, vamos a jugarlo ya. Vamos a jugar el partido. De lunes por la noche. Contra los carneros de Los Ángeles. Monday Prime Time. Perdón. Monday Prime Time. Venga, vámonos. Es en el Levi Stadium, en el saladísimo y maldito Levi Stadium, donde no hemos ganado absolutamente. Alans guión bajo 17. Nothing. Dice. Por lo menos sabemos que Brunskill jugará su mejor partido de la temporada, jaja. <risa> F. Contreras 316. Es, <risa> Dice. Si esto fuera fútbol. Con el arquero y nueve colgados del palo. <risa> Nekai que sí. Si fuera fútbol, casi casi va a ser como. Sería ver como a. Italia contra Trinidad y Tobago, algo así. La verdad es que no tenemos con queso para las quesadillas. No hay cómo enfrentar a los Rams en esta ocasión. Y es la primera vez en mucho tiempo que sé que no vamos a ganar. Pero aquí lo voy a intentar y voy a utilizar mi estrategia. Esa estrategia que yo creo que puede funcionar. No, este... Matthew Stafford es el mejor coreback de la liga en este momento, y Copper Cop el mejor receptor, y, y, y van a enfrentar a uno de los peores perímetros de la NFL, que es el de los Niners en este momento, aunque la defensa no contra el pase C. no es tan mala, en general, asombrosamente, eh, el perímetro es de risa Con Kirkpatrick que yo no sé Cómo puede seguir en el equipo Y luego que Josh Norman ya según se lastimó No sé qué vamos a hacer La neta es que ya no tengo idea de qué vamos a hacer Neta de netas Raheem Monster No, lo vamos a sentar Vamos a tratar de meter al, al roster Con el que según yo vamos a jugar, Aunque Madden haga sus cosas Vamos a intentar jugar Como con lo que hay Y con lo que yo creo que jugaremos Y como yo creo que tendría que jugar San Francisco para ganar este partido pero vamos a iniciar pateando. Ustedes como vieron, carnales, Alan, Francisco Antonio, ustedes como vieron qué pasó, por qué perdimos. <risa> Alan-17 dice, no supero que con él nos hizo tres hijos. No lo superamos nosotros ni los acereros. Yo creo que los acereros son los más enojados. ¿Por qué no jugaba así en Pittsburgh? Y nosotros, ¿por qué se le ocurrió venir a jugar así aquí? Pero vayan, eh, todo pasa por una frontal que. Ah, ya fue les digo. Yo creo que a los, a, los, a, los, a, los, a los carneros hay que jugarles preventivo. ¿No? Pero. Um, um, um, um, Tratando de cubrir el pase, yo creo. Y algunas carguillas por ahí. Hasta ahí. Vamos a hacer el algunos 316. Dice. Perdimos porque este roster está desmotivado y rendido. Me debo imaginar que el camarón debe estar quebrado. Yo creo que sí, amigo. Yo creo que... Ya se está se está perdiendo el locker. Se está perdiendo el casillero. Yo creo que um, Shanahan ya lo perdió. De hecho. Su secretaria Mitchell. Trey Sermon. Y Jeff Wilson todavía no está disponible. Ya debería de estar. Pero no está. No, ese no. Eh, idiota, otra vez. Pero sí, se ve un equipo desmotivado. Sí, se ve un equipo ya como que sin ganas de, de mucho. Yo creo que ya van a empezar en el, a entrar en el modo... En el modo este... Mejor me voy a cuidar, no me vaya yo a lesionar Y mejor ya empiezo a pensar en el próximo año Yo creo que por ahí va a ir La onda ya No, Richie James casi ahí Jalen Hort, qué casi ahí Alance-17 Dice A mí me está empezando a caer mal Brandrops Fumbla Ayux F Contreras Hort. 316 Dice Lo de traer a Lance y declarar a Jimmy G Como prescindible debió romper el ánimo Rompió el casillero. F. Contreras, sí. Y mira, lo, de, lo de Brandon Fumble, uh, from Fumble. Ayuk, sí, ya. Ya es una cosa ridícula. Aaron Banks, no. Uh, Daniel Brunskill. Ya se meterá. Mike McClinch ya quedó fuera toda la temporada. Y yo creo que ahí hay que meter a Jalen Moore. No hay de otra. Jabón Kinlow, el poderosísimo Jabón Kinlow ya quedó fuera también. Ah... Uh, Nick Bosa, Eric Armstead, Linebackers, bueno, eso sí, Al Sahir, Fred Warner. Espero que ya juegue Drew eh, eh, Greenlow. Si no, mientras estará Marcel Harris. Esquineros, Jason Berrett no está, entonces vamos a tener que meter a Emmanuel Mosley. Y el 2 vamos a meter a. ¿Quién está? Ya ni Jaja Clinton Dix, no, pues ya no tenemos a nadie pues así, un Williams Por <ríe> safety. Jimmy Ward está fuera, así que vamos a tener que meter a Alan bajo 17 la Fanga Dice Si en ese draft me enojo que no agarraron a Lambo Yeudi, imagínate ahora Si en ese draft me enojo que no agarraron a Lambo a Yehudi... nada, sí, nada no, más es que ese, ese, ese draft yo no entendí por qué fueron por por, por... Tarvarius Moore pues ¿a quién meto? Este... El... Yo no entendí, neta, que no entendí por qué fueron por, por, por Jabón Kinlow. Es un boss, pero can, cantadísimo, horrible. Y yo no entiendo cómo hay gente que lo defiende al señor Jabón Kinlow. No, o sea... Ni al caso. Pero vamos a hacer una misión suicida contra los... Contra los carneros. Ya metí de segunda yo al depth chart Que es el contra el que nos vamos a rifar F. Contreras 316 Dice Es que con Kinlaw ¿Dónde, dónde? Dice Es que con Kinlaw Ahí les encargo a Kinlaw Yo no, no es que lo odie Yo no puedo odiar a un jugador de los 49 Jamás lo odiaría Pero la neta es que no ha he hecho nada costó mucho, dejamos ir a Bogner porque ese era su proyecto de nuestra inteligentísima eh, directiva y pues nada y pues mi estrategia defensiva de entrada ya no me está funcionando entonces vamos a tener que cambiar pero sí tengo que ir por Stafford porque F Contreras 316 Dice, además de invocarlo como Candyman, si pasa roto, difícil que algún día tenga experiencia. Pues no, por ahí alguien me decía que en el tercer año, pues ya el, el que sigue su tercer año y no tiene nada de experiencia el señor Kinlo, y así yo no veo cómo puede aportar absolutamente nada a los Niners, la neta. Bosa es el único que se rifa. Bosa es el único que se rifa en esta línea defensiva. Armset pues, sí está jugando mejor, pero pues al final tampoco se traduce en, en Grandes resultados. Eh, está complicado. El panorama luce no muy complicado la neta. Bien definido. ¿Dónde? Ya los paré. Bien, sí funcionó mi estrategia. Y ahora van a ver mi sorprendente estrategia ofensiva. Richie James, vean los y de todo está ahí. Es que ni siquiera están los jugadores que, que deberían de estar... Y eso que ya se actualizó la vez pasada. Pero vamos a iniciar con Garopolo. 316 dice, Pablo, ¿tú crees que si George habla personalmente con Hargo lo pueda convencer? Pues mira, mmm, tendría que haber demasiada humildad del, del lado de Jeff York, de Jeff York, y yo neta dudo que eso suceda. Ahm... Um, no, no, no, Este... digo sea, que eso suceda. Um... Pero mira, si se juntaron los Guns ⁇ Roses después de que cementaron la Mauser, si se juntaron los Caifanes después de que... después de que eh, Markovich les robó el nombre. Yo creo que todo puede pasar, pero la neta sí lo veo muy complicado, amigo. ¡Bien, ya salí de la zona! Tercera. Y vamos a hacer algo. Que es lo que creo que ya se tiene que quitar de cosas. Shanahan. Y hacerlo. Esto es lo que voy a hacer. Lo que, lo que hizo en la pretemporada, yo creo que ya es hora de... Es hora de intentarlo todo. Vamos a alternar a Garopolo y a Lance. Garfani 05. Dice. Hola. ¿Eh? ¿Qué Esa es la estrategia, señores. Vemos a Lance para desestabilizar. A la defensa de los Rams, que no sepan ni quién les va a pegar. Lo seguimos dejando adentro. Formación de pase, no, formación así que no sepan qué va a pasar Y aquí puede ser, pero vean, también lanza pases Y ahí está, entonces los Rams dirían, ¿y ahora qué demonios hacemos? Hola Gatfani, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida amiguita, qué buenas ganas por acá Y ahora vamos a meter a Garóculo 05 dice, pero ya no quiere hacer los Shanehan. Frankuti 911 dice aquí es la terapia de rehabilitación para fans nainers. es correcto, aquí es donde nos venimos a desahogar y a sacar nuestros traumas dice, pero ya no quiere hacerlo Shanahan que ya no quiere hacer Gatfani ¿Qué, ¿Qué es lo que ya no quiere hacer Shanahan ay, se le cayó de las manos así como, díganlo ustedes No abandonemos el ataque terrestre. No abandonemos el ataque terrestre. No cometamos 1911, los errores de Shanahan. Dice: Ya no quiere ganar. Ganó ah, 0-5. Sí. Dice: Intercalar a Jimmy y Tra. Intercar. In intercar ah, pues sí, no quiero hacerlo, pero yo espero que pueda ver esto y, y aprenda un poquito. F que vea 316. Lo que puede pasar. dice: Yo no quiero sorprender con alternativas en ofensiva. Pues sí, pero se inventa cada cosa que yo neta luego no entiendo. Yo creo que lo debería de intentar. Yo creo que al menos no lo, no lo juzgaríamos. Dice, Saludos Pablo, ya damos por perdida esta temporada Bien. Jacobo, ¿cómo estás? Pues ya mira, yo creo que si no le ganamos a los Rams Lo cual veo muy improbable Yo no creo yo creo que no va a pasar Se acabó Nos van a dar el tiro de gracia los, los Rams El lunes, yo la neta lo único que espero es que no sea una humillación Porque va a ser prime time Todo, todo, todo el mundo va a estar viendo el juego En nuestra casa Y si los Rams nos aplastan Híjole, va a ser tristísimo y va a ser choqueante eso, neta. ¡Qué pase de Lance! A Brandon Ayu! ¡Qué pase de Troy Lance! ¡Me lo saqué de la chistera! Pero aquí seguimos con Lance. Dice... Lo bueno de dar por perdida la temporada Es que se puede experimentar y probar cosas para la próxima temporada Es correcto amigos, lo que estoy haciendo en este momento Ya probar cosas Touchdown ¿Qué hubo ¿Eh? Alternando a Lance y a Garopolo Para que la defensas no sepan Ni qué va a pasar, ni qué les vamos a hacer Si va a correr Lance, si va a lanzar Si Garopolo qué va a hacer Ahí está Y ahí está Elaya Mitchell que le ponen el 34 En lugar del 25 Pero bueno, Elaya Mitchell poniendo Los primeros puntos del partido Dice Fconte 316 No creo que nuestro Berrinche se atreva a hacer algo Fuera de su script yo tampoco, pero yo lo estoy haciendo yo Ahí, ahí sí le pueden hacer llegar este video a, a Mr. Shanahan Yo creo que no sería mala idea Lo intentó en la pretemporada y salió muy bien No sé por qué a estas alturas y con el escenario que, nos, que tenemos 17. No lo intentan Brian Dabell a los Niners Brian Dabble a los Niners pues no es, ma, Mira, ahí empiezan a sonar nombres Doug ¿no? Peterson también es uno que, que empiezan a ahí a... A, a, a nombrar el ex, el ex head coach de las Águilas de Filadelfia Eric Ballén, el coordinador defensivo de, de, de los jefes, el coordinador ofensivo de los. ¿De quién? ¿De quién? ¿De los.? Ay, ¿de quién? No me acuerdo, pero también hasta Josh McDaniels, ¿no? el coordinador ofensivo de los Patriotas, por ahí anda sonando, entonces. Empiezan ya a sonar nombres y yo creo que precisamente por eso Shanahan tendría que dejarse ya de cosas Empezar a intentar lo imposible porque... Francuti 911 Dice Ya no sé ni qué pensar, Miller y Donald contra nuestra línea ofensiva va a ser una pesadilla ¡Ahí está! ¡Corre, corre, corre! Dice, ¡No me estorbes! ¡Touchdown! ...hasta cuándo tiene contratos Shanahan, leí por ahí que tiene uno de 10 millones a ver, yo no sé si hay que pensar Miller y Donald Alex con sí, no, va a ser horrible eso Dice Nos pasará una aplanadora por encima Con la nueva adquisición De De Los Rams, Do y Miller Bien, sí, imagínate, Von Miller y de Aaron Donald. Dice Hola familia, Nainer llegue tarde, jaja Qué onda de blitz, no Alex importa Bienvenido, ya vamos ganando 14-0 Don Pedersen estaría encantado porque aquí está Su muchacho, Nate, su fiel, jaja 911. <risa> pues sí. Dice, a ver. Si no es hardball, no quiero a nadie. Dice. La pesadilla de Donald y, y, y, y, y de Donald y, y este. Y Miller contra Compton y Bronskitz iba a ser una cosa horrible. Eh, ¿Cuánto? Hasta cuándo tiene? Le dieron contrato por seis años el año pasado a Shanahan entonces cuéntale. 2020 21 V2, 4 Hasta el 2025 está Shanahan con los Niners no, no recuerdo de cuánto fue su contrato Pero sí se le debe a la nota Razón por la cual tampoco lo van a dejar ir Así de fácil eh, Ya salimos a The Blitz Duke Peterson estaría por su muchacho Northfield Sin Si no es Hardbook no quiero a nadie <risas> sí Yo creo que yo creo que está cañón, ¿no? Que llegue a Pero pues yo creo que a muchos... Pero es que miren, también hay algo que pasa, ¿eh? Y eso es una onda de... No ¡Qué maldición! Ja, ja, ja, ja, ja. ¡Tenemos que aguantarlo todavía tres Bien. años más! ¡Bien! Tres años más, amigo Pero yo creo que el próximo año El próximo año, si no da resultados Le van a meter tijerazo al señor Este... Cae el Shanahan, ya es insostenible Igual, ni acaba el, el 2022 Y lo andan corriendo eh Pero ya veremos qué pasa um... Ahí están las RPOs Con Trey Lance Y aquí dicen, ah caray, ya va a estar Trey Lance Pues no, qué creen que les Gadfani voy a 05. a Garópolo dice mejor hay que exigirle que nos deje bien al lance y ya que se vaya es que eso es lo que le va a exigir eso Gadfani es lo que le le va a exigir eh, York a Shanahan o me recuperas mis rondas del draft o me entregas mejores resultados porque la neta yo así no juego chavo hemos armado un equipo a tu, a tu capricho y no puede ser que no estés dando resultados Jacob Delfian. Bien. Dice. Sería interesante que se quedara como coordinador ofensivo, pero un HC más efectivo y con carácter. Frank Uchi 911. Pues sí, no, no sería mala idea, ¿eh, Nata. Yo creo que más que coach debe haber un nuevo gerente, nuevo staff de acondicionamiento físico, línea ofensiva, entrenador de receptores. Sí, yo también. creo que Es que creo que hay muchas cosas que se tienen que hacer. ¡Touchdown! ¡Estamos haciendo la chica! Señores, ¿pueden creer eso? 20-0 sobre los Rams. Alternando a Lance y a Garópolos. ¿eh? ¡Qué vole? Fíjate que Shanahan, yo creo que Alan, después de, de San Francisco... Francisco. Dice, a mí no me preocupan tanto las primeras rondas que se dieron, porque sé que Miami no hará nada con ellas y los Niners tampoco lo harían jajaja. <risa> Eso está bueno. Pues es que sí, la neta es que los mejores jugadores de los Niners, salvo Bosa han llegado en rondas muy ya muy bajas. Pues las primeras rondas han sido unos fiascos horribles. Este... Y pues bueno, ¿no? Y sí, pues Miami no, Miami No puedo creer todo, todas las rondas que ha tenido Y no ha podido hacer absolutamente nada Esa es una cosa Pero es que miren, pasa, pasa algo muy, muy gracioso Y platico con mi hermano que es Delfín y es lo mismo, coincidimos, un equipo que no tiene línea ofensiva y que no se esmera en armar línea ofensiva, ningún Frank coremach va a funcionar, 11. neta. Dice, nunca he visto que un HC baje a coordinador, no creo que alguien acepte la degradación, no creo haya pasado nunca según yo no y no, tampoco creo es lo que se va a hacer Shanahan no se va a bajar ahí o sea, no se va a bajar en ese barco a, a, a, a coordinador ofensivo no lo va a hacer seguramente si Shanahan no funciona en el en, en Sand Niner si se va seguramente algún otro equipo lo va a jalar de coordinador ofensivo que es lo que pues, en donde sí funciona pero como head coach ya vimos que está quedando corto dice para el siguiente año se van cuando menos siete jugadores de la pésima secundaria y línea ofensiva Van a lidiar con el dinero, vamos a tener una pesadilla administrativa Sí, es que de, es que de hecho si tú te das cuenta todo el perímetro de los Niners O casi todo el perímetro de los Niners pues Nada más tiene contrato por un año Entonces lo más probable es que pase eso amigo El perímetro se va a desmantelar Jacob todo Delfian. Y a ver cómo le hacemos Dice. Digo línea defensiva, perdón. F. Contreras, 316. Dice, pero seamos sinceros, todo hacía parecer que la OL de este año pintaba bien. Pues es que sí, amigo, o sea, imagínate. Decías, bueno, McClinch ya no creo que juegue peor. Y Aaron Banks, pues por eso se draftó en una segunda ronda, ¿no? Dice, exacto los HC que no la hacen se regresan a coordinadores y yo creo que es el futuro de Shanahan pero pues acá tenemos que ver qué, qué vamos a hacer con lo que hay Alans-17 dice algo como Dan King que hace un año era coach y ahora está de coordinador en Dallas es correcto, ya se han pasado muchos White Phillips y este el que está de con los con los, ah, ¿cómo se llama? Con, los pues con los cardenales este ¿cómo su coordinador defensivo el negrito este Vance Joseph, y así han pasado muchos, que no arman de coaches, se regresan de coordinadores porque está ahí sí si arman. Yo creo que va a ser, puede Contreras ser el futuro 316. de Shanahan. Dice, el tema del dinero no creo que sea tan problemático, nos ahorramos el dineral de Jimmy G y tendremos un mayor cap. Es que, es que, malas noticias, F. Eh, lo, a Jimmy G ya no se le debe mucha lana, o sea, todo el dineral que era su contrato ya se le pagó, la mayoría, el próximo año creo que costaría 8 millones, ya no es tan, ya no es tan impagable el contrato de, de, de, de, de Jimmy G, o sea, básicamente si te lo quedas no te cuesta mucho, te va a costar menos que, que traer un suplente pensando en traer a alguien de más peso, ¿no? Tenemos una excelente columna de talento en ofensiva y defensiva, solo hace falta llenar bien los huecos. Es que Contreras ese es tres no y no veo cómo los vayan si a Si lo corren se va de Head Coach a una universidad. Pues también podría ser el mismo destino de, de Jim Harwood. 911. ¿Por qué no? Dice. Exacto yo creo que debemos quedarnos a Jimmy de backup. Sí. Jimmy G de backup eh, Lance en tercer equipo Que siga aprendiendo No nos cuesta mucho dinero ninguno de los dos Y a lo mejor el próximo año con el salary cap que va a haber Podemos pensar en traer a Aaron Rodgers que, que es agente libre Ahí sí, para que vean ¡Ah, maldito! ¡No puede ser! ¿Pueden creer eso? Now yeah, it looks like we've got a 49er that's break. chance Now Stafford. It. It's Higby. Me los carderos. Bueno, no importa, que no cunda el pánico. NBA. ¿Qué ¿Pasó qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? D Cam Lock, welcome to the family. No sé si fue aquí o fue en YouTube, pero bienvenido. D Cam Lock, Vientos, uno más, que se une a esta bonita familia Liner. Dice: Aaron Gayers es exageradamente bueno, pero se pasó de cobarde con lo de que mintió en estar vacunado. Sí, se pasó de lanza, cinco. sí se pasó de lanza, la Dice, neta. ¿De dónde salió el rumor de que Jimmy se iría a los Santos? Pues es que acuérdate. Veo lo de lo de Oran Rogers fue una manchadez y yo creo que la liga lo tiene que multar. Uy, ya se me lastimó otro. ¿Quién fue? Marcel Harris Este. Mira, es que cuando, antes del juego contra los Osos, Gad Funny, se venía la fecha límite de trades. Galiasi 2021. Dice. Buenas noches para todos. Galia, así cómo estás? Buenas noches, carnal Este, entonces, Gatfani Se venía la fecha del límite de Entonces decía, si San Francisco pierde con Chicago Podría ser que Jacob se busque un, un cambio de... Dice, tenía una pregunta medio rara, Pablo Norman, después de su indisciplina De forma muy extraña Tiene fractura de costilla Y está afuera Algo pasa Ajá. Sí, va, vámonos, vámonos por partes, Dice. carnal Espera, déjala, déjale, acabo de... Déjale, acabo de contestar a Gatfani este, Esa fue la onda Entonces pues, se hablaba de que Si San Francisco perdía con Chicago Básicamente la temporada se iba al carajo Y podíamos cambiar a Jimmy por alguna buena ronda Dado que los Santos necesitan Corva con la lesión de James Winston ¿no? Entonces este De ahí salió el rumor Pero como le ganamos a los usos pues, Ya no hubo trades Y yo creo que pues, ya no hay manera de cambiar a Jimmy este, Esa fue la onda Ahora de lo que me comentas de Josh Norman, eh, Jacobo, sí, demasiado raro y a mí se me hacen de esas cosas que se inventan los equipos. Porque, pues, la neta es que el señor eh, Josh Norman ha, se habla que ha sido un cáncer en el equipo, ¿no? Que ha tratado muy mal a ciertos jugadores. Frankuti911 dice: Ya los multaron, pero volvemos a lo mismo. Entre más talento tengas, más intocable eres ni les hicieron nada. Ese es el problema que hay a, a quienes sí multan horrible y hay a quienes realmente no los tocan mucho y rogers es uno de esos um, y pues sí muy raro el caso de George norman no yo también dije ay si sí, ahora resulta Gadfali que ya se 05 dice qué pasó Gadfali 05 ah con norman dice con Norman. Eso es lo que nos platicaba Jacobo. Ya ves que tuvo una indisciplina en el juego contra... Este juego contra Arizona salió, pero pues yo no lo vi lastimado y ahora resulta que, que tiene fractura de costillas, entonces es pues, ni quien se las crea la neta. Yo no les quiero nada y yo creo que pues nada más están inventando algo para ya sentarlo. Alans-17. Dice... Estas últimas semanas se me cayeron héroes Rogers, Rags y ayer Dalvin Cook. Estas últimas 20, semanas 21. se me cayeron héroes Roger Dice, Rooks, y ayer Dalvin Cook. ¿Crees que se ve un milagro versus los Rams? ¿De creerlo? <risa> no sé, amigo, mira. Yo siempre creo que los 49 pueden ganar, neta. Siempre creo que pueden ganar. Pero, este... Pero... Pero está cañón. Es, se me hace casi imposible. Digo, todo puede pasar en la NFL y en cualquier deporte pasa cada cosa, ¿no? Este. Pero lo veo realmente muy Galeazzi complicado. 20, Dice Yo también la realidad es otra. ¡No! Casi la garapuleo! <risa> Cuarta, vamos por el gol de campo. Modo. Francuti 911, dice. Vieron a los Packers sin Ryers. Pésimo equipo. Oh, sí, si alguien puede transformar tanto un equipo, me pregunto qué haría con nuestro roster. Alan Cion bajo 17. Mira, en el poste, dice. Si ¿sí los Jaguars pudieron también los 49 s. Alan pues debería... Sion bajo 17. Dice. XD. Galeazzi 2021. Dice. En el Madden sí ganamos los 49 Iares. Pues claro, porque en el Madden yo soy el coach. Dice. Pablo. La verdad, yo amo a los Niners como todos acá, pero este año después de GB, tengo esa sensación de pesimismo que es muy desagradable. Sí, amigo, sí te entiendo. La neta es que creo que todos estamos de alguna forma así. Gatfani 05 dice, probablemente si meten a Lance en el LVS Stadium, va a haber más apoyo por la afición y como en Chicago, los jugadores tengan más ganas de jugar por los aficionados. Pues ojalá que pasara eso, Gatfani, pero mira sí también después de Green Bay hay una sensación de, de, de derrotismo, creo, mucho antes de que empiece ya los juegos. Y es muy triste y es muy lastimoso lo que está pasando con los Niners, la neta. Yo creo que pueden ganar, pero. No tienen que cometer errores. Dice. En este juego versus Rams, es el de viese. Correcto, Garfán, es en el Bay Stadium. Miren, San Francisco cuando no comete errores, cuando se deja de, de, de intercepciones y de fumbles, gana. Pero es la constante. San Francisco tiene un diferencial de menos 44 en balones perdidos desde que está con Shanahan. O sea, somos un equipo que perdemos balones a lo idiota y por eso perdemos juegos. Francisco y esta temporada 911. vamos menos nueve. Dice. Yo creo que Lance debe jugar ya. No porque Jimmy lo haga mal pero con nuestra línea van a quebrarlo. Lance es el único que tiene chance de escapar. Por eso mismo es que yo creo que la teoría de alternarlos este lunes no sería mala idea. Porque se van a comer vivo a Garópolo y lo van a lastimar. Los castigos de Yardas afectan mucho. Es correcto. Además, los castigos nos están matando. Horrible. este juego no hubo tantos castigos, salvo el de el de, Ki el de Armstead, que, que no era castigo y nos pegó horrible. Pero no había habido castigos. La neta es que había estado bien. Y, pues ni modo, pero sí, los castigos, los balones perdidos, todas estas situaciones son las que nos tienen hundidos en, en la mediocridad. Si San Francisco deja de cometer errores, no digo yo que vaya a ganar, pero puede tener dice. posibilidades. sí. Sería lo mejor alternarlos para evitar lesiones. Yo así lo veo. Alan bajo 17 Dice. O lo sueltan, ¿verdad, a Ayuk? <ríe> es que ese si Ayuk, de veras... Y es que es falta El de cocheo, yo no sé. De veras, yo, yo ya no sé qué pensar. dice. Aaron Donald desayuna costillas de QBS. Ahí se nos muere Jimmy G. <ríe> Yo creo que va a ser este... ¡Ah! Yo creo que va a ser Von Miller el que se va a comer a por porque... Galeaski 2021 dice... Los problemas son básicamente de indisciplina y estrategias. Es correcto. Un equipo mal entrenado, se nota un equipo mal disciplinado y mal entrenado. Y eso es lo que nos está costando partidos. Horrible Y mira Donald no porque va contra Va contra, este, bajo 17. Va contra Bronskin y Bronskin y Ya le agarró Samuel la vida que es drafts, XD, XD. También yo no sé También. Y actitud Todo amiga Disciplina, estrategia, actitud 05 una falta horrible Easy. De compromiso que Ahorita que regreso, voy por mis palomitas Más Gatfani Con vida no, Me invita a la banda unas palomitas. Ah, no, está, no. Ahí está. F. Contreras 316. Bien. Dice. U10. No creen que York no se da cuenta que el problema está en la cabeza de nuestro genio ofensivo. Alans-17. Dice, lo que hacen esos Rams para poder vencer a sus padres. Sí, creo que McVeigh está obsesionado con los Niners y eso de traer a Von Miller lo hizo especialmente para darnos en la torre. Eh, York, sí, York, York, York, yo creo que ya sabe exactamente lo que está pasando en San Francisco, pero... Al final, mira, para York, York volver a correr a un coach. ¡Vámonos, vámonos, jala, jala, jala, jala, jala! jala, jala. ¡Touchdown! Al final para York volver a correr a un coach Es Frank aceptar un fracaso más Dice No puedo creer lo de Aaron Banks Será quien se supone cubriría el hueco de la OL Y está sano y no jugando Es peor que Compton y Brunskill, neta Y ahí te encargo de Carnal Dice Sabían que York también es dueño del Liverpool Podrían traer a Jergen Klopp Ahí sí los Niners tendrían un corazón Que no cabe en el pecho Mira, este primero con Francuti, Este sí lo de Aaron Banks es tristísimo Pero pues esa es una cuestión de Escauteo de... De ¿no? quién, ¿A quién demonios se le ocurrió draftear a Aaron Banks? Si, si no tenía El nivel para, para poder jugar En este equipo Alguien ahí se equivocó horrible Y alguien le falló el ojo Ni modo Si Brunskill y Compton son mejores que Banks Entonces Banks está para el perro yo no sabía que York era dueño de Liverpool, amigo. Esa, esa noticia sí me, sí me sorprende. Que sea dueño de Liverpool, a lo mejor pues, ahí es donde está realmente invirtiéndole, no sé. A Klopp. <ríe> pues que aguante los trancazos del americano, mi chavo. A eso se está cañón. Yo lo dudo. Y como estos ya van a empezar a lanzar, ahora sí vamos a cubrirles. De otra manera, Alan-17 dice que Ellie Michel ayude y detenga a Von Miller cara de calor. <risa> Frank Hutti 911 dice, los dueños de la NFL son dueños del mundo. Será. Ya ves que Robert Kraft es dueño de no sé qué tantas cosas. Elaia Mitchell no creo que Elaia Mitchell pueda. Arundhati 911. Arundhati. Dice. Todos tienen tres o cuatro equipos en cada liga grande del deporte. No me digas. Eso no me la sabía. Esa información es interesante. A ver, pásame más nombres de, de dueños de la NFL que tengan este otros negocios. Eso está interesante para estudiarlo. Se ah, corrió por el otro lado. Dice... Y por cierto, Pablo, verás la película de Kurt Warner. Sí, sí, la quiero ver. Fíjense que todavía me debo la, la serie de Kaepernick. No la he visto. No la he podido ver. Es que, chale, o sea, ando como loco. Pero quiero ver la de Kaepernick. Pero sí, esa película de Warner, sí la quiero ver, carnal. Sí, sí me interesa la historia de esas, este... Sí, pues de película. Mátalo, mátalo. ¡Se ¡Bien! ¡Se equivocó! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Touchdown! ¡Pick Emmanuel Mosley se equivocó ¡Stafford! Le pecó a Armstead y se la llevó Mosley ¡Touchdown! Eh, no anda tan perdida mi estrategia ¿eh? Yo le la estuve pensando un montón Dije, ¿cómo le voy a jugar a los Rams? ¿Cómo les voy a jugar? ¿Cómo le vendría que jugar los Niners a los Rams? Galvezzi y ahí están 20, los 21. resultados. Dice: Que oso con esa tacleada que no hicieron los 49 <risa> Yares y anotaron los de Arizona. <risa> Kirkpatrick. Dre, Dre, cre, Kirkpatrick. Dice, A ti te caía mal, Warner, en esos tiempos. F. Contreras 316. Dice: Se han fijado que J. York se parece al que hace tortas en la tele. <risa> Jacob Deltian. ¿Cuál? ¿Cuál que hace tortas? Dice, ya ni para emocionarse, escuché que se lesionó Stafford del tobillo. Eh, aunque no juegue Stafford, ya vimos lo que pasa con suplentes, así que sí, ni para emocionarse. Dice esa taclada de Dre Kickpatrick. Mira, Dre Kickpatrick está chido que vean sus videos, los, los chavillos que empiezan a jugar americano. Para que vean el de Colts, cómo no se tiene que defender un pase. Y para que vean el de Arizona, cómo no tienes que taclear. Drake y Patrick nos ha dado dos clínicas De lo que no tienes que hacer Como jugador defensivo de fútbol americano Y menos como back defensivo Ha sido fenomenal 911. Dice Jerry Jones es dueño de Petroleras El de los Rams es dueño de equipos de la Premier No recuerdo cuál El de Tampa del Manchester y Trump Financió a los Pats Bueno, lo de Trump sí lo sabía Lo demás no los otros no me lo sabía, pero ve. Pues sí, tiene que ser. Yo creo que parece el de las tortas. No sé quién es el de las tortas. Manda un link. Ya ni para emocionarse. Escuché que se lesionó esta falta. ¿ve? pues no. Y eso de todos los dueños. Está cañón, está cañón, eh. Ahí les encargo. Ay, José! Y creo que el de Tampa, ahorita que, creo que el de Tampa también tiene su business, yo por ahí había escuchado, tiene negocios buenos. F. Contreras 316, dice, a Carlos de Cape Boss, bajo 17 dice, si no ah, Stafford, sí. el suplente John Wilford nos haría cuatro hijos. Jacobian dice. Oye Pablo Ufanga dejó mucho que desear en su debut como titular. Y sí, muchísimo, las es neta que se nos perdió bien gacho. Este gacho, yo, yo quiero pensar que fue su debut nomás. Ya regresa Wilson a jugar esta semana, eso complicará a los 49 Iares. Sí, porque yo creo que lo dice jajajaja ja, ja, ja, ya sé cuál dices si sí, el que hace pasteles de acá temáticos no si sí, si sí se parece si sí, Wilson ya regresan y los e hijos se van a poner bien los ojos los e hijos van a regresar los e hijos van a regresar y puede ser que van contra los empacadores no sé si ya va a jugar Rogers si juega Rogers no ganan si no juega Rogers si sí van a ganar los e hijos este, pero. Sí, ya. Creo que vamos a quedar de sotaneros de la división. Todo pinta para eso. F. Contreras 316. Dice. Pero, había un puto caos. Ufanga no tenía quien lo guiaba. Parecía un perrito cuando lo sacabas a pasear. Ah, sí, pobre Ufanga. La neta es que, como novato, necesitaba a alguien que le ayudara. Pues, ¿Quién? ¿Tabun Wilson? Pues no. Francuti Cuti 911. no. Dice. Ufanga es estilo Yemal Adams, es buenísimo en tacleo y carga pero es muy malo en hombre a hombre y zona. Sí, se lo comieron bien feo. Es que creo que no tenía mucha idea de qué tenía que hacer adentro del campo. Creo que eso fue lo que pasó. Y, y no es justificarlo. Al final creo que sí jugó mal. Pero... Ah! Sí. Yo tengo fe en que Ufanga va a agarrar la onda poco a poco. O sea, tiene con qué, nada más que creo que todo está pues, muy, muy verdezón para dice. la NFL. La Pinta para que no ganemos ni un solo divisional, eso sería una tumba para Shanahan Sí. Y aún así saldría con su cara de palo y dar puros pretextos como todas sus conferencias de prensa. Galeazzi 2021. Sí, dice. No les ganamos al equipo B de Arizona Y al equipo A les dimos competencia Explícame la lógica No tengo respuesta amigo La verdad es que no 11. Dice Debe ser el safety strong y Ward tiene que ser el free safety Ajá, pero pues Ward y Tarte Están lastimados, entonces pues así Así no, no hay manera Mi chavo, o sea no ¿Cómo le hacemos? Bien, bien bloqueado vamos. ¡Bien! ¡Se la bloqueé! Es un caos, San Francisco es un caos Ya nos quedamos sin Josh Norman Y Drake y Patrick Pues es el que va a estar, no creo que traigamos a nadie más Este... No, no, ya para qué les cuento. Y los Rams son la mejor ofensiva aérea de la NFL. Copper Cup es el mejor receptor, Matthew Stafford Bajo es el mejor, el mejor coreback. Dice, y Kingsbury cagándose de la risa en el sideline. Eso fue Jacob muy frustrante. Dice, ya cuando menos nos das esperanza en manden viejo. Pues sí, amigo, pues mira. 911. Dice, que vamos a hacer versus los Rams, ya no quiero no ver. Yo digo que vamos a, Tenemos que hacer lo que estoy haciendo yo, amigo. Esto exactamente es lo que quiero. 2021. Eso. Dice... Aún así seguimos siendo fieles. Es correcto. Es correcto. Seguimos siendo fieles. Y no nos vamos... Yo no me voy a bajar del barco. Así, term, así ya no ganemos ningún partido. Yo voy a seguir apoyando a los poderosísimos 49ers. Aunque me acabe ligado. 316. Dice patrick tiene menos aguante que el físico de Candyman King Love. Jacob Geltian dice. Arroba Galeazzi 2021 siempre seguiremos siendo fieles a estos colores. Galeazzi 2021. ¡Ajá! Dice. Ni yo soy desde 1983 fan. Tucci, yeah, desde desde del 83 carnal. bien ese cabrón de Kingsbury no lo tolero y todavía se burlo en nuestra cara el desgraciado. O es que se lo permitimos. saben qué? Bajo 17. Dice. Por más paliza que sea, yo no dejo de ver los partidos. No, ni yo, hermano. Y mira, mucha gente me dice, no, yo ya lo dejé de ver en el tercer cuarto. y Ya, ya, no. Yo los acabo de ver completitos. Dice. Eso es el problema del amor. Es ciego y amo a mis niners es correcto es una vez una relación tóxica por ahí leí un post en Facebook uno de los pocos que luego valen la pena porque luego postean cada perdón pero postean cada estupidez pero uno de los pocos que valen la pena que leí fue a alguien así que comparaba a los niners con la relación de una novia no decía algo así de cuando una relación no va chida y te dan bien poquito pero pues con ese poquito eres feliz y así estamos con los niners aunque no, aunque no nos ponen atención, 20, aunque no nos dan 20, nada, aunque no nos quieren, dice, ahí estamos. Lo peor son las lesiones, creo, vamos como el año pasado. Sí, así es, amigo. Un hospital completamente. Es que son tantas cosas las que pasan en los Niners. Ya es inexplicable. Les iba a decir de Kingsbury, ¿alguien ha visto la teoría del Big Bang? ¿Se ¿Sí han visto la teoría del Big Bang? Hay uno que se llama Wolowitz. Y Kingsbury es igualito al Wolowitz, neta. <risa> Y si no, googleenlo Alans-Bajo17 Dice En Facebook apenas va una jugada Y ya están comentando mamadas Por eso yo ya no estoy en grupos XD <ríe> me, Frank también, yo 911. Dice En estos momentos desearía que no amara el fútbol americano no, amigo. 05 Dice, "Paliza que se están llevando jajar Así es. Garfali 05 dice, están están asterisco. Sí, están, "Estamos dando en la torre a los Rams y eso sería como el regreso de los muertos vivientes." <risa> Um, Facebook, sí, Facebook es una es, es una cosa bien tóxica lo de los Niners, neta. Yo luego me da no sé qué. Dice: Ya me preocupe, viejo, este año no soportaría ver ganar el SB los taqueros. Nah, no, no van a ganar los vaqueros. Sí, se van a meter a playoffs y a lo mejor, Puesto que lleguen al divisional, pero de ahí no pasan. No van a poder con Tampa ni con 2021 ni con Arizona. Dice: Ay, se Sería la campanada de la semana si ganará los 49 Yares. Eh, les encargo en Las Vegas, eh, porque Las Vegas, ja, qué casualidad que los jaguares le ganaron a los Bills. O sea, eso ni quién se las crea. Entonces este, esta, esta semana pues es el juego menos probable que gane. Esto es San Francisco a los Rams. Pues ahí les encargo. Si van a apostar, pónganse seguros. Vámonos, Fred Warner, ¡corre! ¡Ah, bien! Frank Hucki 911. Dice: Imagínense acá versus Don o Fitzpatrick, ¡qué maldita vergüenza! No van Gaspanis a ser pedazos. 65. Dice: Yo apuesto por cuadragésimo noveno S. Venga, 20, 21 Dice: Y en Prime Time. Es que, eso es, lo que eso, eso es lo que va a estar más cañón, amigo. Prime Alex Time, time yo yo creo bajo que 17. York, A York le va a dar chorrillos y si perdemos feo ahí. Se imaginan que Kingsbury y Murray se chinguen a los Bucks en playoffs. Estaría bien chido. Yo, la neta, es que yo creo que todo está puesto para los Bucks. O sea, yo, miren, no quiero decir, no quiero caer en esa onda de que la NFL está arreglada, pero eh, ya es mucha payasada luego lo que uno ve, ¿no? Es bueno. Oh, que atrapada de quiero Entonces, pero estaría chido que eliminaran a los Box, los, los, ca los Cardenales o alguien así Y miren Lance con play-action es Veneno puro y 20-20 Bien Dice ya merece unos calambres en los Ashanehan. Gagfani05. Dice. Sabes, ya me está dando confianza. No si sea por el marcador que llevas o qué, pero siento que sí pueden ganar, jaja. Pues yo digo que sí, amigo, yo Frank digo. 911, que todo se puede, todo se puede dice, en esta vida. Jajajaja, todos sabemos que está arreglada lo que no vi venir nunca fue la caída de los Chiefs. Yo creo que nadie la vimos venir, amigo. Neta nadie vimos venir la, la caída de los Chiefs pero ahí van, con todo y todo ahí van ¿no? todavía no están eliminados, pero es que insisto sin línea ofensiva, pues ¿quién? ¿quién puede sin línea ofensiva? Galeazzi 20-21 dice además son nuestros chavos los Rams ¡Touchdown! Nos pues han sido por dos años seguidos los Rams, nuestros chavos no, este. Les hemos ganado cuatro juegos seguidos. Y. Pues todo puede pasar, pero. Se ve, sinceramente se ve muy complicado. Dice, me despido, señores, que les sea leve. Nos leemos en fase y nos vemos el lunes. Suerte a todos. Saluditos, Jacobo. Cuídate un montón, carnal. Dice: Yo feliz porque a los chips les está yendo mal. Yo también estoy feliz de que a los chips les esté yendo mal. <risa> Ya que nos queda, ya ya no nos queda más disfrutar los triunfos de los 49, no, más bien disfrutar las derrotas de los equipos que nos caen mal. Creo que ese ya es nuestro consuelo. <ríe> y yo voy a esperar en el momento que eliminen a los vaqueros, que eliminen a Arizona, que eliminen a los Rams o que eliminen a los bucaneros o a los jefes. Yo voy a ser muy feliz. y 2021 dice... Vas a subir video del partido versus Rams. Si sí, este es el que vamos a subir, así. este mérito. Dice. Ja ja, ja, ja, ja ja esperando que pierda Arizona. Frank sí, 911. Sí. Dice. Shanahan debería ir con todo por Ryers. Yo Rayers. creo que la directiva tiene que ir si esta temporada acaba van. Y le dan chance a, a Shanahan. Si le dan chance a Shanahan de. De seguir, tiene que arriesgarlo todo. Se acabó el proyecto draft, tiene que ir por agencia libre. No hay de otra. Así es, los procesos, todos los equipos llegan procesos nuevos, le, le apuestan al draft, no les da. Y pues, ni modo, a apostarle a la agencia libre. Galeazzi 2021. Dice, ¿a cómo está todo ya disfrutar las jugadas? Pues sí, no hay de otra, amigo. Ya mejor nos, nos distraemos Viendo que hay bueno, que no Que más o menos vale la pena ¡Vámonos! ¿A dónde? Frank 911 Dice Me molestaba que ponían a Lefle como coach del año Con Ryers hasta McCarthy era coach del año McCarthy Alans-17. Dice. <tose> Pero que yo sepa, Ryers no será agente libre, Green Bay no va a dejarlo ir así nada más. El trato con el que llegaron es que el año siguiente accederan a un trade al equipo que quiera Ryers. Gafani 05. Dice. Fíjate que sí, ya no espero que ganen, solo disfrutar el partido y ya no enojarse. Pues sí, para mí es inevitable enojarme. Siempre me enojo. La neta es que siempre me enojo. Este... Pero sí, tratarlos de disfrutar lo más que se pueda. Les juro que intenté no enojarme contra. Intenté no enojarme el es es escuro 316, que no enojarme contra, dice, contra los caranales Y fue imposible Estoy con mi vieja y me va a golpear Si sigo acá Como todo buen mandilón <risa> Niner <risa> Cuídese mi F Contreras 17. Te va a ir a pegar a dice, gruras <risa> ¿Por qué a Rayers le quedan dos años de contrato más o menos? Contreras sí, 316 Pero, 300, pero 36, llegaron a ese acuerdo ¿no? Dice Boniners o oh, Niners carnal, Sí, pues yo no sé el acuerdo al que llegaron los, los empacadores por ahí decían que ya es agente libre, pero pues si está sujeto a un trade, al equipo que él quiera ojalá que quiera que sea San Francisco y ojalá los Niners ya se dejen de cosas y lo puedan traer, acabar su carrera, caigan y, y darnos un anillito más, estaría bien chido la neta este pero bueno, que que les digo, qué lastimoso ha sido el, el, los resultados que nos han entregado, pero miren aquí está Aquí está Pablo Canal 49 dándonos una pequeña alegría, ¿no? 52 a 13 contra los Rams. Galeas y mis sueños 20, más guajiros. 20, 20. Dice, <ríe> por lo menos que se les vean ganas a los jugadores, ya casi tenemos el récord de los Jaguares. Ya casi estamos bajo los 17. De los jaguars. Dice, El problema es el que daría San Francisco Jaja porque pedirían draft y seguramente algunos jugadores. También, Galeazzi 2021, dice, eso da pena. Sí, tener el, el récord de los casi, y... a, ver, a ver, dice, vergonzoso. Si yo también sé que Rayers acordó ser agente libre el siguiente año, ya hasta le pagaron el dinero garantizado. Fíjate, pues habría, voy a ponerme a revisar bien cómo está la situación de Rogers para darles mejor la información. Pero bueno, ya viniéndose el, el, el, el momento... Vamos despidiendo a YouTube. Despedimos aquí eh, la, la interacción en Twitch con los carnales de YouTube. Un abrazote. Eh, nos vemos el lunes para el el lunes para el Monday Night. Apoyar a los Niners. Y entonces subiré el podcast el martes. no Vamos a mover los, los, las cosas. Pero bueno. Ahí estamos viendo. Despido transmisión en YouTube. Y seguimos aquí en Twitch. Go Niners.